Pues mire, nosotros estamos aquí, ahorita nos encontramos en el centro ceremonial Pupilco, ¿no? Para, primero para agradecer por la visita que estamos aquí en México. Ayer estuvimos en, en la basílica también con contando y aquí ahora estamos también rezando, venimos en ayuno pero ¿no? básicamente la ceremonia ahorita es como más integradora, ¿no? para mantenernos unidos como pueblo. Y venimos aquí a la Ciudad de México a una serie de, de peticiones, ¿no? que en este caso por el problema que tenemos en el caso de Wirikuta. Es contra una empresa minera, una empresa canadiense, First Majest Silver Corporation, que quiere explotar plata en, en el quemado en Real de 14. Y nosotros le vamos a pedir al Presidente de la República a que, a que cumpla su palabra, ¿no? En este caso, porque no lo ha, no ha respetado. Ese encuentro se llama Pacto de jaúl Ramanaca, que se hizo el 22 de abril de 1998, en donde los gobernadores de los cinco estados y el presidente se comprometieron a respetar, preservar los sitios o los lugares sagrados, eh, en general la, la cultura hierárquica, ¿no? Pero ahora, pues no, no, está cumpliendo su palabra, entonces es lo que precisamente veníamos a decirle, ¿qué está pasando, no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y entonces, pues nada más usted cumpla su palabra, ¿no? Y, Aquí estamos prácticamente casi todo el pueblo, todo el pueblo birrarica, ¿no? Porque nosotros nos, nos ubicamos en el estado de Jalisco principalmente, en Nayarit, Durango y Zacatecas. Y aquí están las delegaciones, están las autoridades, los gobernadores, los comisariados de bienes comunales de cada, de cada comunidad, de los diferentes estados. Es un área natural protegida, el, el, un decreto pues, que, que está desde 1994, pero el, el mismo gobierno no ha respetado eso con, ahora con la, con la concesión, pues, con las 22 concesiones a la empresa vinera. Lo que estamos pidiendo básicamente es que el gobierno retire las concesiones dadas a la empresa y esa es nuestra postura, nuestra nuestra petición. Nosotros como pueblo tenemos cinco lugares, sitios, como que son como la, la el mundo, ¿no? el mundo guiarárica en este caso, y el cuarto, se encuentra en el quemado. Es donde apareció por primera vez el sol. El quemado le llamamos Raunar. ¿verdad? Una que es quiere decir, donde apareció por primera vez el sol y es donde nos acudimos año con año la parte del desierto de Mirikuta y la dejaron ofrendas en el quemado. Entonces para nosotros es, es digamos, el más importante. Vaya, esto digamos lo hemos venido haciendo por miles de años. Es donde nosotros acudimos a pedir vida, a rezar, a orar por el equilibrio en busca de conocimientos, es donde están las claves, donde los viragetarios los aprendemos, donde em, encontramos las claves para mantenernos comunicados con las deidades del, del, del, de la tierra, con Tatehuari, que es el fuego, con el sol, con la, con la tierra, tate, Tateyurianaka, etc. Es, básicamente es es el origen pues, del, del conocimiento, en este caso a base del de, de, de, de, de, de jíquil, que es el peyote. ¿no? Es muy importante en este caso la preservación de las culturas milenarias como el nuestro, entonces yo creo que no, no debemos mantenernos ajeno a esta problemática, ¿no? que finalmente es problema de todos, del universo, ¿no?